Para cambiar los estados de historia en Photoshop nos vamos a menú Photoshop, Preferencias, Rendimiento. En la parte derecha se encuentran los estados de historia. Por defecto viene 50. Nosotros podemos cambiar el valor que queramos y debemos tomar en cuenta que a mientras más estados de historia este tenga, más memoria RAM nos va a consumir.